Hola, soy yo, Alberto Nueva Beltrán, otra vez, ¿cómo están? Hace poco les hablé sobre las compras en línea y hoy les quiero hablar sobre algunos malos hábitos que tuve y que hoy en día ya no tengo. Hace unos meses yo fumaba, jugaba a los videojuegos por más de 12 horas, no hacía deporte, decía mentiras en mi escuela para no ir a estudiar y no me gustaba pasar tiempo con mis padres, hoy en día corregí estos hábitos y me gusta mucho practicar deportes, ayudar a mis padres en casa y voy todos los días al colegio. Voy al gimnasio para mejorar mi estado físico. Yo te recomiendo que hagas estas cosas para que puedas ser mejor persona y por lo tanto tener mejores hábitos para tu vida. Hasta pronto. Hola, soy yo, Alberto Noa Beltrán, otra vez. ¿Cómo están? Hace poco les hablé sobre las compras en línea.